Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Diputados federales llamaron al titular de la Secretaría de Agricultura a comparecer ante la ineficacia de la PESIC, asegurando que representa un riesgo sanitario. La Profeco analizó 20 marcas de leche y determinó que 3 de ellas engañan al consumidor al no presentar información real sobre su contenido neto y nutricional en el etiquetado. Baja California Sur reactivó su Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable con el propósito de impulsar y atender las áreas de oportunidad de la producción agroalimentaria estatal. Estados Unidos denunció que Canadá asigna cuotas injustas a las importaciones lácteas, lo que no cumplen con las condiciones fijadas en el TMEC, por lo que solicitaron un panel de resolución. Varios organismos internacionales establecieron una alianza enfocada en diseñar estrategias para la vigilancia y regulación en la implementación de antibióticos en la salud animal, humana y ambiental. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. Gracias.